Estamos de aquí en directo. Vamos a ver si estamos llegando. Estamos empezando, estamos arrancando. Estamos ahí, estamos empezando. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. ¡Ole, ole, ole! Ya estamos ahí. Maravilloso, maravilloso. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Almas hermosas! ¡Mi tribu maravillosa! ¡Ya estamos aquí de nuevo! Ya estamos aquí... A ver si... Aquí, aquí tengo... ¡Aquí tengo! ¡Aquí les tengo ya! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Familia planetaria maravillosa, ahí os estoy viendo llegar... Ahí os estoy viendo... Desde Instagram estamos aquí, Claudia Acevedo... ¡Bienvenida! ¡Buenas tardes! ¡Rosa! ¡Gaya Noe! casita linda, deco, bienvenida, bienvenidos todos, bienvenidos, aquí estamos, también llegando aquí en Facebook, ya estamos, ya estamos todas y todos en esta tribu maravillosa, aquí de nuevo, celebrando, celebrando la poesía, aquí de nuevo viviendo, viviendo y celebrando toda esta maravilla, estoy intent intentando veros, a los hermanos y hermanas de Facebook. Vamos a ver si logro veros. Los de Instagram, ya nos estamos viendo. ¡Hola, Caro! Desde Argentina. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Bien, bien! Voy a quitar, voy a quitar aquí. Ahora se me escucha, se me oye bien todas estas cosas. ¡Ya os veo, ya os veo en Facebook también! ¡Carmen! Hola Martita, Flavia, bienvenidos, bienvenidas. Hermanas, hermanos, ya estamos aquí de nuevo en este domingo de enero. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar la poesía, que es medicina pura para nuestras almas, que es medicina para todas y todos. Quiero comenzar con un poemita que, bueno, para mí fue la apertura de mi tercer libro, Poemagia y tras muchas preguntas sin, sin respuesta, buscando afuera, al fin salió este poema que os quiero compartir. Le pregunté al ilustre y me contestó su ego, le pregunté al maestro y me contestó su doctrina. Le pregunté al experto y me contestó su dogma. Le pregunté a los libros y me contestaron palabras. Finalmente me marché sin respuesta y fui a la tierra, a ser tierra. Me sumergí en su raíz y de sus flores se me abrieron el alma, pétalo a pétalo. Mis dedos se polinizaron y de mis manos iban brotando primaveras. Escuché una voz desde la semilla, susurrando las respuestas. Y olvidé la pregunta. Ya no tenía importancia. La vida entera estaba hablando y solo había que detenerse a escucharla. La vida entera nos está hablando. La vida se está manifestando a cada instante. Pero estamos muchas veces tanto en, en, en nuestros pensamientos, ¿verdad? En, en, en, en, todo, en todo este ruido mental que está constantemente hablando, que olvidamos a veces que la vida nos está hablando. que la vida nos está dando todas las señales, todas las herramientas, que la vida nos está dando toda la belleza para creer en ella. Estamos vivos, estamos vivas y eso es un milagro de incalculable valor. Ana, desde Colombia, buenas tardes, Isabel, ahí estáis. Me encanta que me digáis desde dónde eh, estáis porque así eh, eh, nos sentimos más cerquita en, en este planeta tan maravilloso. Desde, desde Venezuela, madre, ahí estás, hermosa. Isabel, des... buenas tardes, buenas tardes, hermanas, hermanos, buenas tardes. Rosa, celebración de la vida, claro que sí. Sandra. Gracias, gracias a ti, gracias a vosotras, a vosotros por estar aquí y ahora por este encuentro alrededor de este fueguito mágico que estamos creando entre todas y todos. Me habéis preguntado muchas hermanas y hermanos desde dónde estoy. Yo estoy en la Sierra de Gredos, en España, en un pueblecito muy chiquitito, vivo en una aldea muy pequeña en la montaña y, y desde aquí os, os hablo, desde aquí os siento. Sin fronteras y sin barreras. Hermosa, desde Argentina, Griselda, Clau, desde Chile. Maravilloso, ahí estáis. Qué hermosa, rebe, hermosa. Desde Costa Rica, hermana amada. Desde Bolivia, Jocelyn. Desde Alemania, Jerlin. José, desde Islandia. Maravilloso, Natalie, desde Chile. Esto, esto nos hace nos hace darnos cuenta de, de que no existen las distancias, de que no existen las fronteras cuando los corazones resuenan en la misma frecuencia. Quiero leeros algún poemita. Hay uno que tengo real sentimiento, un especial sentimiento. Realmente lo tengo por todos, todos... Los poemas nacen en algún momento importante y, y crucial de la vida y son para todas, son para todos, son para el mundo. No tienen siglos, no tienen edad. Desde que no necesito convencer a las flores de que son estrellas en la tierra. Desde que aprendí a dejar marchar los veranos y dejar morir los inviernos sin morir en el intento. Desde que tengo y no retengo más mi corazón y dejé libres a los pájaros que me brotan de la boca. Desde que no me importa otra cosa que repartir flores allá donde mis manos tocan. Desde que soy fiel a mi locura. Y canto a mi madre tierra, como si fuera a morir mañana, que en realidad es cierto. Y rozo con la punta de los dedos el infinito que nace de un poema. Desde que soy el vuelo de las águilas y el baile de las abejas, el sol congelado en una piedra, la forma efímera de una nube pintando la bóveda celeste de la existencia, desde que no me preocupa nada más que hacer de cada día el último o el primero del resto de nacimientos que están dilatando el mundo en su proceso de parto, desde que soy fractal de mi propio sueño, lo más acercado al silencio cuando suspira. La nada en su máxima potencia y el todo en su vacío, sin definiciones ni adjetivos, sin aspirar a nada más que lo que dentro me late como estrellas. Es curioso, pero desde entonces las manecillas del reloj me miran de reojo, porque el amor me mira de frente y el mundo se para en unos ojos. Desde que los incendios asolaron la raíz más profunda de mi bosque, la hiedra se hizo más honda y ahora trepa hacia la esencia. Y desde este volcán apasionado, desde este manantial de ternura, desde este ser que tiembla de amor y miedo, desde este verso humano que se escribe y se borra de nuevo, desde que no le busco más motivo a este poema que escribir lo que me nace de los dedos, desde que no saber el porqué de ninguna estrofa que me escribe a cada impulso de mis pasos, desde ese no definirme porque cada día nazco por vez primera. ¿Sabes? Desde que encontré caracolas en las montañas y vi nacer flores en los desiertos, han vuelto a nacer brotes de esperanza y tréboles de cuatro hojas, y la vida de repente me sabe a cielo y el alma me huele a tierra. Desde que la búsqueda cesó y nació el profundo encuentro, desde que no me parezco a nada porque todo lo contengo, resulta que me voy pareciendo cada vez más a mí. Parecer más a una, parecerse más a su esencia, quitarse todas las cáscaras y ser, ser lo que hemos venido a ser, sin más ni menos a ser. Gracias, hermanas, hermanos. La poesía es medicina y no medicina no, no es una expresión, es una realidad absoluta. Si tuviéramos conciencia de hasta qué punto son trascendentes e importantes cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras intenciones, si supiéramos y fuéramos conscientes todo el tiempo, que las palabras son energía y las palabras pueden construir mundos o destruirlos. Podemos transformar el curso de una vida, podemos transformar el curso de la historia a través de las palabras. La palabra es transformadora, es transformación. La palabra cuando lleva amor en sus entrañas es medicina. Cuando hablamos con amor, cuando nos dirigimos a otros con amor, estamos haciendo medicina. Y no solo son transformadoras a lo externo, como decía el Kiva León, así es afuera como es adentro. Es importante que también tomemos conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué tono utilizamos para hablarnos a nosotros mismos? ¿Qué cosas nos decimos? ¿De qué manera nos hablamos? Las palabras transforman mundos y transforman los adentros. Cada palabra contiene una vibración, esa vibración Empapa cada una de nuestras células. Como decía un gran científico japonés llamado Masaru Emoto, no sé si le conocéis, seguro que sí, hizo unos estudios acerca de unas moléculas de agua, las crionizó y las, las eh, congeló a unas temperaturas bajísimas y se dio cuenta de que en función de dónde vinieran esas aguas, sus moléculas variaban. Por ejemplo, las moléculas del agua que venían de un manantial eran unas moléculas de unas formas maravillosas y las moléculas del agua que venían de aguas residuales, por ejemplo, traían unas formas amorfas y, y, y deformes. Pero fue más allá y no solo estudió las aguas de diferentes partes del mundo, sino que estudió las aguas vibradas con palabras. De esta manera, cuando ponía en un frasco palabras de gratitud en un agua, tenían unas moléculas perfectas y maravillosas, y cuando ponía palabras de desprecio, las moléculas del agua eran deformes y amorfas. Igualmente sucede cómo le hablamos a las plantas. Seguro que aquí muchas y muchos le habláis a las plantas y le cantáis y sabemos, como sabían nuestras abuelas, que crecen mejor y son más bonitas las plantas cuando las hablamos bien y las cantamos. Cada uno de nuestros pensamientos son palabras y van a nuestras células. Eso puede hacerlas sanar o puede hacerlas enfermar. Es vital que prestemos atención a nuestras palabras, las que decimos y las que nos decimos. Valeria, bella, qué lindo verte y escucharte. Bueno, qué lindo veros y, y, y sentiros a vosotros y a vosotras. Ahí os veo, Rosa, Raúl desde Instagram, ahí estás, hermosa. Daniel, luz, emocionato, impositivo, Grache, Grache Mille, Grache de Cuore, desde Italia. Hermoso, hermoso. El lenguaje trasciende, trasciende todas las barreras. Quiero tocaros un poquito y cantarnos un poquito. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tenemos ganas. Tenemos ganas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay una, una cancioncita que seguro que no sabemos acerca de los elementos y de cómo somos todos y cada uno de esos elementos en nuestras emociones en nuestros actos, en nuestros silencios, en nuestras palabras, en nuestra esencia. Vamos a, a cantar un poquito, si os parece. mm -hmm. emociones a todas y cada una gracias a la alegría que alimenta el alma gracias a la tristeza que se adentra en lo más hondo gracias a la ternura que le da sentido a mi humanidad gracias a la rabia que nos hace levantarnos y rebelarnos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 Gracias al miedo, que me recuerda que soy amor. Gracias al amor, que todo lo cura. Sentir todo, absolutamente todo, hasta lo invisible, hasta lo más efímero, hasta la raíz más profunda de mi cicatriz.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 todo el dolor y el sufrimiento. No negar ninguna emoción. Nunca callarlas en mí. Dejarla que me traspase. Ser su canal y su viaje. Porque toda emoción silenciada se enquista en el alma y se transforma en sombra. No, no silenciar la piel nunca cuando se erice, no callar nunca lo que los ojos gritan. Sentir la inocencia que me hace niña, sentir la nostalgia que me hace anciana, sentir el amor que me hace eterna. Sentir que estoy sintiendo que dentro me giran todas las estaciones. Todas las lunas y todos los soles al compás de mis emociones. Sentir el agua correr por mis venas y el fuego transformar en mí todo lo inerte. Sentir la brisa suave y el huracán en mi respiración. y el volcán, con todo el corazón, con todo el coraje y todo el aliento, con toda mi locura, con todas mis rarezas, que me inundan de poesía cada latido, sintiendo cada uno de los instantes que la vida me regala a flor de piel. A semilla del viento, sentir que estoy viva, tan inmensamente viva, que nadie más que la muerte podrá evitar. Ni siquiera la muerte podrá evitarlo. La muerte no existe. Volvemos a casa y seguimos caminando. Este viaje llamado vida no tiene principio ni final. Gracias, gracias a vosotros. Os leo vuestros comentarios y me emociono, me emociono, me emociono muchísimo. Gracias. La poesía nos sana. Nos sana cada día. Nos sana. Quiero leeros otro poemita. Este. Es de Susurros de la Tierra, de mi segundo libro. Buscó y buscó, hasta que comenzó a encontrarse. A partir de ese momento, murió la incesable búsqueda y nació el profundo encuentro. Encuentro en todo cuanto hallaba. En todo. Cuanto se hallaba. Cesó la escasez y comenzó la abundancia, y llenándose de sí comenzó a saberse más allá y más acá, reflejo en todos los espejos, lugar sin fronteras en todos los mapas, vacío que se hace inmensidad. Cesó el miedo y comenzó el amor. Comenzó a saberse amor, ese que no encontraba allá afuera por más que buscara, porque siempre lo llevó dentro. Entonces la búsqueda deja de ser búsqueda y comienza a ser encuentro. Todo es un encuentro. Desde esa visión de niña, todo es un encuentro. Desde esa visión de anciana, todo es un maestro. Desde esa visión de navegante, todo es un viaje. Las metáforas pueden construir y cambiar el transcurso de una vida y de la historia. Por eso, como dicen los, los antiguos poetas, es importante elegir las metáforas para nuestra vida porque ellas van a dirigir el destino. No es lo mismo decir que estoy en medio del mar naufragando y que me siento como un náufrago en medio del océano, que decir que soy mi propia isla, enraizada a la tierra. No es lo mismo sentirse una mínima gota de lluvia que sentirse una gota de lluvia con todo el universo dentro. Eso es lo que somos. Como decía Rumi, el mar y la lluvia lo somos todos.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 versos invisibles. Gracias, hermanas y hermanos. Gracias por este ratito tan único y tan maravilloso que hemos vivido en este domingo. Os propongo volvernos a ver el próximo domingo, seguir celebrando la poesía, seguir haciendo de la palabra medicina y de este encuentro un fueguito sagrado de tribu, de tribu sin fronteras. Deciros, hermanas y hermanos, que estoy a vuestra disposición también desde mi correo a gmail.com lo pongo arriba luego en el post, para cualquier consulta que queráis hacerme, también con mis consultas de psicoterapia emocional y psicochamanismo, quedo a vuestra entera disposición. Os abrazo, os abrazo con todo mi corazón. Hermosos, hermosas, hermosos. Es una bendición caminar junto a vosotras y vosotros este sendero de vida. Gracias, gracias por este ratito tan hermoso y tan inolvidable. Me lo llevo a mi corazón. Versos y abrazos. Gracias. ¡Hasta el próximo domingo!